En esta unidad vamos a seguir importando referencias a SciUlike, pero vamos a ver otra forma de importación. En la unidad anterior hemos visto que importábamos, encontrábamos una referencia que le hemos elegido expresamente que nos la importaba directamente. La encontraba, la importaba y le decíamos post to like y ya, ya la teníamos en nuestro gestor. Ahora vamos a, a ver qué pasa cuando nos encontramos una referencia y que directamente no la importa. Qué posibilidades tenemos para importarla. Vamos a utilizar en esta ocasión, en vez de Mozilla Firefox, que es como lo hicimos antes, Internet Explorer. Daría lo mismo. Y luego también, por último, vamos a importar una carpeta con referencias que la hayamos convertido en un archivo BigText o RIS desde otro gestor y, y, y nos importaríamos todas esas referencias a Sayulike. Vamos a Sayulike y aquí tendríamos que en primer lugar en Internet Explorer hacer la misma operación, de no tenemos que hacer mucho caso a esta, esta indicación porque seguramente será de una versión de, del navegador que nosotros no tenemos, es muy sencillo simplemente desde aquí, botón derecho del ratón y agregar a favoritos y ya lo tendríamos en nuestra lista de favoritos. Aquí abajo tenemos los portales que según este gestor importa bien las referencias. De todas maneras no habría ningún problema porque si no nos la ha importado tenemos la opción de importar manualmente como vamos a ver ahora. Bueno pues ya tenemos aquí nuestro favorito, el último. Y ahora vamos a hacer la misma búsqueda en Bucea. Elegimos otra vez Bucea, pero puede ser cualquier base de datos, cualquier catálogo de biblioteca, el que queramos. Seguramente a lo mejor no nos da la opción de importarla directamente y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a elegir aquí una referencia, por ejemplo, de un libro que da la casualidad que lo estamos buscando desde Bucea, pero está en el catálogo de la biblioteca, aquí nos vamos a ir a CISNE y desde aquí mismo entonces vamos a hacer favoritos y publicar en Say you Like. Entonces nos dice que desgraciadamente no ha podido encontrar la URL y no ha podido ser. Entonces, ¿Qué opción nos da? Pues nos da la opción de publicarlo manualmente. Entonces nos dice que nos abra una ventana con el lugar donde hemos encontrado la referencia. Bueno, y aquí entonces podemos copiar y pegar los campos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es decirle que la referencia es un libro y ya aquí pegaríamos los campos. Nos da indicaciones de cómo tenemos que ponerlos separados, en si son varios autores en distintas líneas. vemos que hay una serie de campos que están señalados aquí abajo nos dice que son los campos requeridos por Text, pero que Sayulay no no obliga a ponerlos todos y permite publicarlos sin poner todos esos campos bueno pues consideramos que ya tenemos los campos necesarios y ya publicaríamos nuestra referencia en Sayulai. como siempre tendríamos que ponerle etiquetas es muy importante y luego lo vamos a publicar en nuestra biblioteca y también en el grupo que he creado sobre este tema podemos ya decirle prioridad para leerlo o no y ya lo publicamos, nos aparecerá tanto en la biblioteca como en el grupo el primero por defecto aquí podíamos ver la cita en Vancouver para copiar y pegar y eh, podemos comprobar en nuestra biblioteca y en el grupo si lo tenemos Que aquí está. Bueno, pues vamos a ver por último cómo importamos un, unas referencias de una carpeta que tengamos guardada. Vamos a ir a Zotero, nos guardamos la carpeta de artículos al fin, la exportamos en formato big Text. le decimos podríamos hacerlo también en RIS le decimos que aceptar que nos lo guarde en el escritorio artículos al fin ahora vamos a say you like decimos que importar Buscamos el artículo, este artículo al fin en formato big, te big Text, digo que sí, aquí me dice prioridad para leer los artículos o no, etcétera, y le digo que importar. Y ya se nos acaban de importar a nuestra biblioteca todos los artículos. Bueno, pues este es el procedimiento de trabajo de Say You Like.